Soy otro recuerdo, me duele más que... Nada de lo que hablar Siento ser tan crudo Es la realidad Lo dejaste claro Al ponerme un final He sido impaciente He sido impaciente Estuve ausente Es algo que sé No fuiste paciente para poder verme cumpliendo un sueño que he tenido tantas veces uh, uh, uh, uh, uh, ¿Qué estás buscando? Así conmigo todo ese tiempo Lo siento, lo siento Orgullosa de cómo has actuado